Déjame vivir esta vida, déjame vivirla en paz Deja de crearme fantasmas, deja de los más Déjame vivir esta vida, déjame vivirla en paz Deja de crearme fantasmas poder Volver a creer Que puedo ser dueño del mundo Solo lo tengo que querer ¿Qué vamos a hacer? Igual soy muy bueno No hay que temer Cambiamos el terreno Volar por placer Buscando algo nuevo Para aprender Sabiendo que en esto Siempre me merez Ahora me bajo la presión Caigo consciente en TV Ladrando la cabeza Yo resucitando pa' la vida Tratando de reparar la sociedad Déjame vivir esta vida Déjame vivirla en paz